Don Luis, y esa leyenda que me contó un día, esa del diablo de la mil formas, ¿por qué no nos la cuenta? Verán, esto fue algo que le ocurrió a mi papá un día que iba para el Trapiche, en La Joya, que es un sector del municipio de Sandoná. Allá vivía... Don Sergio Insuasti y su numerosa familia, quien se dedicaba a las labores paneleras. Mi hijo, levántese. Ya son las dos de la mañana y los jornaleros deben estar esperándolo en el trapiche. Ah, ya voy, mija. Mientras tanto vaya a despertar a Carlos y dígale que aliste las bestias. ¡Carlos, mi hijo, levántese! ¡Levántese! Ya voy, mamá. Espera un momentico. Carlos, levántese. Que el trapiche queda lejos. Y si su papá no está ya los jornaleros no inician la molienda. Ya, ya, mamá. Ya voy a alistar esos caballos. Quietico, quietico, quietico. Ya está el cafecito. Vengan a tomar. Ya mamá, espérenme. Ya voy, ya mija, ya voy. La bendición papá. Dios me lo bendiga, mi hijo. Venga, venga, mi hijo. Tomémonos el café rápido y nos vamos. Uy, sí, qué frío que está haciendo. de cafecito sí nos va a abrigar. Don Sergio y su hijo cogieron sus sombreros de paja toquilla e iniciaron el viaje hacia el trapiche. Una espesa niebla y un frío páramo caían sobre Sandoná. ¡Ay, mi hijo! Se me olvidó el machete. Y usted sabe que sin él no soy nadie. Me regreso a la casa a traerlo. Usted siga y dígale a la gente que comience a trabajar. Vamos, papá, yo la acompaño. No, no, no, mi hijo. Yo no me demoro. Don Sergio regresó a su casa. Mijo, ¿qué pasó? ¿Por qué se regresó? Tranquila, mija, solo me olvidé el machete. ¿Pero Carlos no lo acompañó? No, él hace más falta en el trapiche que acá. Por eso le dije que siguiera. Sergio de nuevo tomó rumbo al trapiche. Paso obligado del camino era el cementerio. Ah, esta pasadita por el cementerio es la que no me gusta. ¿Por qué llora un niño a esta hora? ¿Dónde está? Sergio de inmediato desmontó su caballo y se acercó a ver de dónde provenía el llanto. Ve, qué sinvergüenza la mujer que lo parió y lo vino a tirar aquí y sobre todo al lado del cementerio. Ojalá no se le haya pegado un mal aire. Lo voy a llevar donde la mayordoma para que lo tire. Subió don Sergio al niño envuelto en su ruana y se puso en marcha, cuando al poco tiempo, más adelante, el niño le habló. Papito, ya tengo dentes. Pero qué raro, ¿este niño tan pequeñito y habla? Sergio continuó su recorrido atravesando los cañales que bordean el camino, cuando de pronto... Papito, ya tengo barba y bigote. Virgen Santísima, amparame, ¿qué es esto? Se está volviendo viejo. ¿Será esto un engendro del demonio? Y tiritando del susto, lo tiró a un cañal y le mentó la madre. ¡Maldito seas, hijo. Mientras rodaba, el niño hacia una quebrada de aguas negras. Este le gritó. ¡Agradecé que me lamentaste! De lo contrario, te hubiera llevado conmigo al infierno. Y esta es apenas una de las mil formas en la que el diablo se aparece en este lugar. Así lo cuentan los andoneños.